Vale, pues vamos a empezar ya cuando, haga, cuando su internet le funcione, pues ya se añadirá Bueno, una cosa, os comento que para el próximo domingo, ¿vale? Ya somos 31 personas las que se han apuntado. Josep. Sí, dime. Dius el no es el día 26. Ah, bueno, ya no sé ni qué día estoy, eh? perdonad porque ahora tú volía preguntar, sí, sí, sí, sí, sí, es el porque día yo te volía preguntar, y es la semana que ve nada te la semana que ve estás día 26 no me cuadraba. Sí, no, no, no me hagáis caso porque aquí arriba el tiempo no existe. Ah, Les vale. totalmente. Caray, vale, lo vamos a ver si le entra de una vez. Vale, pues uh, okay. yo para mí es el, el próximo domingo, sí, pero no es el próximo, evidentemente, es el día 26, que quede vale. claro. Pero quiero decir que es un evento interesante, importante, y va a venir gente de Almería, viene gente de Francia, de Barcelona, de Gerona, de Pineda, de Blanas... Entonces, ya de momento, falta una, sema, una semana, casi bueno, dos, dos semanas realmente. Y ya hay 31 personas apuntadas, pues como sigan apuntándose muchos, no sé si cabremos. <risa> Tenemos que hacer varios, varios pisos, uno encima de otro. ¿Cabremos? Sí, sí, sí, porque... En último término, se pueden hacer dos filas. Yo solo, nosotros hacemos normalmente una, un óvalo, pero si claro. es necesario, en la parte de atrás se pueden hacer un par o tres de filas. Si o sea, de caber, cabemos justitos. Sí. 6, hasta 40 yo los, creo que caben. Dos pisos. También, exacto, sí. En, en literas os pondremos. <risa> bueno, vale, pues sí. Vamos ¿Qué vais a, a hacer? ¿eh? Ah, no has recibido la, el, el, la, la propaganda esa, el cartel que, que hice. Ah, Ya te lo enviaré luego. Vamos a hacer como cada cada mes, el cuarto domingo, hacemos la meditación. Pero desde ya vamos a empezar a hacer, ya hemos hecho una vez, pero ahora cada vez más, cada mes va a haber una meditación con, además, alguna charla, algún taller, etcétera. En este caso va a haber, primero de todos, un concierto de cuencos tibetanos. Después Hola. va a haber un taller de danza de la vida, biodanza, que creo que le llaman, danza de la vida. Luego habrá la meditación, o sea, la, este cuencos um, tibetanos de Anatol que viene de Almería, expresamente ah. hacerlo. Luego la, la danza de la vida por parte de Antonia que viene de Francia, de Marsella, creo. Uh, bueno, por ahí. Uh, luego voy a dar yo la meditación sobre aries. Vamos a comer, la comida compartida y, por último, uh, Virginia, que también viene de Almería, nos va a dar una constelación, vamos a hacer una constelación familiar. ¡Hala, qué bien! Será bastante... Y a partir de aquí, cada mes vamos a ir haciendo mezcla de actividades gratuitas. Siempre voy, voy a mantener que, es que sea gratuito. Eh, para el mayo ya lo, ya lo tenemos, un curso de crecimiento personal que viene a dar un par de psicólogas. Pero el, el abril todavía no hay nada, ya veremos, aparte de la meditación, claro. Pero creo que es interesante. Seguro. ¿Qué que día me dais? <risa> voy a intentar <risa> grabarlo todo, ¿vale? Todo lo que se pueda al menos lo voy a intentar grabar para que se suba y al menos no es lo mismo que estar presencial, pero que no se pierda, ¿vale? Gracias. Bueno, vamos a, pues vamos a empezar. La charla de hoy que tenemos tres temas importantes. Bueno, importantes, depende de cómo lo entendáis, pero para mí son interesantes. Hay dos que son muy prácticos, me refiero que son de uso casi cotidiano para entender de qué va. Y otro que es más teórico, que también es importante, pero más teórico. El primero, los dos primeros son Plutón y hablar de lo que son los egrégores. Egrégores, egrégoras, depende de, del esotérico, lo ponen masculino o en femenino. Yo no sé qué hacer. ¿Vale? Uh, y luego el más teórico es hablar de la antacarana. que Muchos supongo que no habéis oído hablar de esa palabra nunca. Es un poquitín rara, ¿vale? es, es esotérica pura, de las más antiguas. Bien, vamos entonces, empezamos por Plutón, voy a compartir pantalla, a ver, Astronex, sí, aquí lo tenemos, vamos a hacer que esto no moleste, no, si lo pongo aquí abajo, no molestará, vale, de acuerdo, bueno, aquí tengo mi carta astral, más que nada porque lo voy a usar de, de, de, de explicación para que entendáis a qué me refiero, pero Ah, vale si alguno de vosotros ya sabe algo de astrología y sobre todo tiene el programa Astronex podría luego después cuando lo pueda revisar porque está en grabación va a subirse a internet evidentemente pues servirá para que lo pueda usarlo para él mismo si quiere como práctica para él vamos a hacer, primero veis el calendario un clic aquí y así me sale, el calendario sale siempre en el día en que estamos, vale Luego voy a poner, a ver, 1, 2, 3 y hacia abajo, uno, dos, tres aquí. La segunda línea, estos son los tránsitos. O sea, cómo están los planetas ahora comparados o encima de mi carta. Y luego hay que quitar los planetas que no queremos mirar. Y como solo quiero mirar Plutón, Dejo solamente a Plutón, ¿Ves? quito, pongo, quito, pongo, vale, así, bien. A ver, el planeta Plutón, lo digo porque es que seguro si miráis en internet o algo así, encontraréis montones de astrólogos que hablan de lo que va a pasar ahora actualmente cuando Plutón entra en acuario, etcétera, entonces vamos a hablar de eso porque es lo que se me ha preguntado, pero de una manera eso práctica que sirva, que sea útil. Hay dos maneras de estudiar a Plutón. Uno, general, para todo el mundo. Entonces se mira dónde está Plutón, en qué signo, ¿vale? Pero no se puede mirar nada más. Esto que estoy haciendo aquí ya no se puede mirar, porque entonces estos planetas que hay son los míos. Por lo tanto, me hará un efecto a mí y otro puede ser igual o diferente a la humanidad en general, ¿vale? Entonces, que quede claro que una cosa es la humanidad en general que no permite dar detalles, pero sí ver hacia dónde evoluciona según esos planetas, en este caso el planeta Plutón, ¿vale? Y luego es el efecto que te hace a ti personalmente, en este caso a mí, ya que es mi carta, ¿no? Pero son dos cosas diferentes y a veces no se explica suficientemente bien y con los astrólogos, cuando hablan de Plutón va a provocar muchos cambios, sí enormes, sí en la sociedad y va a haber de todo y problemas económicos, sí pero eso no significa que tú los tengas que tener esos problemas económicos, ¿vale? el efecto que haga a ti no es necesariamente lo mismo que el efecto que hace en la sociedad y eso lo, lo quiero que lo recordéis para cuando oigáis a algún astrólogo que va diciendo no sé qué y es que va a pasar esto y lo otro, no te creas que te tiene que pasar a ti. En todo caso, habría que mirar tu carta en concreto. vale Vamos a hablar a nivel general primero, porque sobre todo es lo más importante. A nivel general, el planeta Plutón es el de la energía de la voluntad de Dios. Si no quieres usar la palabra Dios, la voluntad espiritual, la voluntad de tu alma, dale lo que quieras, pero es lo más elevado que hay o que puede haber en un ser humano conectando con la parte de arriba. ¿Vale? Entonces, Plutón es la voluntad de Dios en nosotros, en una carta. ¿Vale? A nivel de la humanidad, evidentemente, no es en cada uno, sino en general, la voluntad o A veces también en esoterismo decimos el plan divino, el plan de Dios, porque existe un plan de desarrollo evolutivo para la humanidad, en este caso, eh, por parte de los estamentos superiores. Entonces, a partir de ahí, hay una serie de cosas que van pasando para irnos desarrollando. Por ejemplo, habéis oído hablar de las eras, la era de Piscis, la era de Acuario, vale esto forma parte del plan de Dios para la Tierra. Entonces, este Plutón, el Plutón, ¿vale? Es la energía de transformación evolutiva. Dios quiere que nosotros evolucionemos, la humanidad en general, y nosotros en particular, quiere que nosotros evolucionemos y para eso hay que ir rompiendo lo que se ha quedado rígido. A ver, nosotros en el esoterismo le llamamos cristalizar. Nosotros tenemos hábitos, costumbres, los seres humanos, que primero lo probamos, algo hacemos algo de una manera. Luego, pues porque nos gusta o porque nos hemos cogido adicción, da igual. La cuestión es que lo vamos repitiendo y llega un momento en que nos cristalizamos, nos quedamos rígidos y eso, eh, digamos, impide el avance. Sería algo parecido al hábito de fumar, por poner un ejemplo, que la primera vez que fumas, tengo entendido, que no suele gustar, digo tengo entendido porque a mí no me gustó, pero a otros supongo que sí, bueno, uh, pero que hasta que no lo repites unas cuantas veces no se convierte en un hábito, por lo tanto, es posible dejarlo, pero a la que se ha convertido en un hábito, cada vez es más difícil dejarlo, porque hay una adicción, y eso empieza a estropearte la salud, con lo cual está bloqueando tu camino espiritual, ya que necesitamos un cuerpo sano para poder seguir avanzando también espiritualmente. Entonces, esto sería un ejemplo de cristalización, pero tantas otras cosas hay. Puede ser algo psicológico. ¿vale? Una cristalización podría ser uh, que al principio, como niños, todos, todo el mundo es igual, pero a medida que vamos aceptando los prejuicios de la sociedad, podemos volvernos machistas o racistas, etc. Y llega un momento en que nuestra mente queda cristalizada en esos prejuicios, con lo cual volvemos a bloquear nuestro avance evolutivo. Hay muchas cosas que nos cristalizan. ¿Mm? Nosotros somos personas que de pequeños somos un lienzo en blanco, casi, tenemos una manera de ser ya, ¿vale?, que viene de otras vidas, pero tenemos muchas cosas en blanco, que vamos escribiendo y llega un momento en que dejamos que nos influencie el entorno suficiente como para cristalizarnos. Ahí el alma usa a Plutón para romper esas cristalizaciones. Es como si te hubieras quedado de hielo y viniera, viniera un martillo, te diera un golpe... Y se rompiera todo el hielo que tienes encima, la escarcha, el hielo, dile como quieras, como ejemplo. Entonces, por eso Plutón se considera realmente, para los que entendemos de, de este tema espiritual, no uh, el mejor de todos, el mejor planeta de todos, porque es el que te hace avanzar, es el que te impide que te quedes parado. Toda la humanidad avanza gracias a Plutón. Si no estuviera Plutón nos hubiéramos quedado bloqueados y estaríamos en la era de las cavernas todavía en todos los sentidos no solamente de progreso material sino espiritual también pero hay que decir que cuando tú estás bueno, eso que también se dice que cuando uno tiene un ataque de histeria eh, una bofetada a tiempo puede de, devolverle a la realidad y hacer que se mueva y que salga de ese problema o entra en pánico cosas así, ¿no? Aunque eso, esa bofetada es buena, no deja de ser dolorosa. Bien, pues Plutón, las, la, la energía que tiene Plutón de transformación provoca siempre crisis internas y externas fuertes. Porque Plutón no se pone en marcha para una pequeñita cosa que se te ha cristalizado, sino para algo importante que no te deja avanzar espiritualmente. Por lo tanto, te suele dar cada sopapo cada bofetada que te deja tiritando ¿vale? y, y bailando un poco la cara. Entonces, por eso tiene mala fama. En astrología, muchos astrólogos todavía lo siguen considerando como negativo, y cuando hablan de Plutón, siempre todo son desgracias. Vale, que quede claro que, por un lado, no siempre necesitas una transformación importante y por lo tanto. Ese Plutón va pasando, pero sin pena ni gloria, por ejemplo. Y a veces, cuando necesitas una transformación importante, si tú ya estás en el camino de crecimiento personal, puede ser que seas suficientemente flexible como para que cuando te dan un empujón, ¿vale? Que te, te viene algo molesto o que te provoca cambios, lo aceptas, fluyes y entonces ya no sufres. Ya no es una bofetada, es un simple empujón y ya está. O sea, que no tiene por qué ser necesariamente doloroso. Pero también tengo que decir que una cosa es personalmente cada uno de nosotros, según el nivel en que nos encontremos, lo veremos más duro o menos. Pero la humanidad en su conjunto, esos 8.000 millones de personas que somos en la Tierra, en general no está a ese nivel de fluir, más bien es al revés. Todavía no tienen ni la primera iniciación y, por lo tanto, no están en, el, en esa idea consciente de que cuando algo va mal es porque tenemos que cambiar algo, sino que cuando va mal algo es porque tenemos la desgracia de tener esa mala suerte, por ejemplo. Esa es la manera de pensar de la humanidad. Con lo cual, se resisten a todos los cambios y ahí es donde vienen los problemas graves. Por eso, cuando... Un astrólogo predice catástrofes de toda clase debido a Plutón, digo Plutón podría servir para otros planetas, ¿eh? pero hoy toca Plutón, hablamos de Plutón, pues tiene razón en general de que va a haber bastantes problemas, muchas bofetadas a la humanidad, vale, lo que no se puede es predecir exactamente ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni de qué clase, porque... Eso es la voluntad de Dios, he dicho, recordar y eso nadie puede adivinarlo. Se puede adivinar que Dios está cabreado, <ríe> por decirlo de alguna manera, y que dice que ya está bien de tanto pa, tanto mamoneo, venga, ahora te voy a dar una bofetada para que cambies. Pero, como digo, depende de cada uno cómo lo recibirá y, en general, la humanidad va a, va a recibir cambios importantes. Vale. Pero que conste, Plutón provoca cambios siempre. Me refiero a que no es cuestión de ahora. Lo que ocurre es que según el signo por donde está pasando, los cambios se refieren, las transformaciones. Más que palabra cambio, debería hablar de transformación. Cambio, la palabra cambio es de Urano. Urano provoca un cambio rápido, radical y, y sobre todo eso, muy rápido. Pero que... En último término, puede, no digo que sea fácil, pero puede revertirse. De alguna manera, ahora me invento algo, ¿eh? Uh, puedo tener algo que me provoque un cambio negativo, en este caso sería, que engorde. En cuestión de un mes engordo 10 kilos, porque me ha pasado un trauma, yo qué sé. ¿Vale? Eso es un cambio importante, pero... Si yo me esfuerzo luego, puedo revertirlo, puedo adelgazar. Al revés lo mismo, ¿eh? a lo mejor adelgazo porque he pasado mucho miedo de algo y luego puedo volver a engordar. Eso sería un cambio de urano, un cambio importante, pero que dependerá de ti si, lo, si se mantiene o lo reviertes, o lo... eso ya depende. En cambio, el Plutón llamamos transformación. Cuando algo se transforma, ya no puede volver atrás. Un cambio sería coger una mesa de madera, cerrarla y convertirla en una silla. Si sí sabemos hacerlo, pero quiero decir que con herramientas y manos podemos hacerlo. Sigue siendo de madera, pero lo hemos cambiado la forma y la utilidad. Vale. En cambio, Plutón sería transformar algo de madera en hierro o algo de hierro en madera, que eso no lo sabemos hacer nosotros, pero quiero decir que Plutón sería una, un cambio de manera de ser incluso. Cuando Plutón pasa por encima del Sol, vale, de alguien que tiene el Sol en ese lugar, pues la persona cambia, se transforma, de tal manera que cuando Plutón se aleja ya y deja de tocar las narices, esa persona no es la misma, es muy diferente. Y ya no puede volver atrás. Es como pasar de, de niño a, a adolescente o de adolescente a adulto. No puedes volver atrás. Hay gente que lo intenta, pero no funciona. No es posible. Entonces quiero que entendáis esa energía de Plutón. Transformación profunda de los temas que tengan que ver con el signo donde se encuentra. Estuvo en el signo de Escorpio, luego en el Sagitario y en el 2008... Entró en el signo de Capricornio. Ahora está a punto de salir de Capricornio para entrar en Acuario. A punto. Uh, Capricornio, eso ya lo he explicado en otros vídeos, por lo tanto no voy a abundar en ello, pero sí, rápidamente, para los que no lo han podido escuchar, tener una idea, ¿no? Capricornio representa las estructuras sociales. En la humanidad, en cada persona significará cosas diferentes, ¿vale? Pero en la humanidad en conjunto. El signo de Capricornio nos habla de las estructuras físicas que sostienen a la sociedad. La sociedad humana está basada en instituciones, el gobierno, las diputaciones aquí en, en España, ¿no? las diputaciones, los ayuntamientos, eh, la seguridad social, la sanidad, etcétera. Todas las instituciones, la educación, etcétera. y todo eso, además, está basado en el dinero. Nuestra civilización, sabéis, está basada en el dinero. La civilización actual, la que ahora se está terminando. Entonces, dinero e instituciones sociales, todas, todas las instituciones, estaban desde el 2008 en jaque. Estaban, y están todavía, transformándose. Si fuera así de simple, perfecto. ¿Por qué? Bueno, porque desde el 2008 habríamos cambiado, transformado, todo lo que no funcionaba bien de nuestra sociedad. Y ahí es donde por eso he insistido en la cristalización, en, la, en el no querer cambiar, el resistirse. Fijaos que si recordáis un poco la historia reciente, en el 2008 hubo precisamente la aparición de la crisis económica, esa tan importante, la crisis de los bancos, la quiebra de los bancos, una, una crisis económica enorme, ¿vale?, al año siguiente, yo me acuerdo de haber oído a varios dignatarios políticos decir que se tenía que refundar el capitalismo, que se tenía que cambiar cosas importantes. Todo el mundo estaba de acuerdo que se tenía que cambiar. Sí, pero dos años más tarde no habían cambiado nada, pero nada en absoluto. Prácticamente solo habían hablado de boquilla un poquitín y nada más. Resultado, vino... Otra pequeña crisis, en este caso no tan grave, pero que reforzó la anterior y siguieron sin cambiar nada, prácticamente nada importante. Y entonces vino la pandemia. Independientemente de lo que penséis sobre la pandemia, da igual, ¿vale? estoy hablando de energía de Plutón, transformadora, provocó un montón de historias económicas, de salud, políticas, sociales, es que hubo de todo. ¿Vale? Algunas personas, por eso me refería a que Plutón puede ayudar, salieron ganando. Sobre todo lo que pasó, salieron ganando y están mejor ahora que antes, por ejemplo. Otras no, algunas se murieron, otras cambiaron, otras no sé qué. Es igual, la cuestión es que la transformación fue bastante importante. Y siempre la humanidad tiene tendencia a querer volver atrás a lo que estaba antes. Quiero volver a comportarme como antes de la crisis económica. Quiero volver a vivir y comportarme como antes de la pandemia. Quiero siempre lo mismo, volver atrás. Y no es posible. Con Urano, no. Si fuera, perdón, si fuera Urano, sí, podríamos volver atrás, cambiar. Pero con Plutón, no. Se han muerto cosas dentro de nosotros, han, se han destrozado, han desaparecido. Y a partir de ahí, pues, ya no se puede volver atrás. Y ahí es donde nos encontramos ahora. Ha habido un montón de crisis y todavía queda alguna. Que conste que Plutón se dice, oh, es que ahora está a punto de entrar en, en Acuario. Sí, ahora hablaré de lo que representa en Acuario, ¿no? Pero Plutón es un planeta, por un lado, lento, pero además se pone lo que llamamos retrógrado. Va caminando, ¿ves? Plutón es este simbolito de aquí. Entonces, este Plutón voy a ir adelante mes a mes, va adelantando más, pero se queda parado, o sea, ha entrado en acuario, en... espérate, voy a volver, marzo, en marzo ya está en acuario, ahora está en acuario, pero adelanta dentro de acuario, abril, en mayo se para y en junio echa para atrás, se hace retrógrado, en julio está otra vez en Capricornio. Es como si dijera, ¡Oh, Dios, me he dejado las llaves! Y tienes que volver a casa. En este caso, volver a Capricornio. ¿Vale? En julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y hasta enero del 2024, sigue estando en Capricornio. Todavía. ¿Vale? Luego, en febrero, entra era, déjame ponerme las gafas para verlo en detalle, entra en acuario, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, pero en junio vuelve para atrás otra vez, julio, agosto, septiembre, vale. y en septiembre y octubre del 2024 todavía está otra vez dos meses en Capricornio porque no solo se había dejado las llaves, sino que además se había dejado el gas abierto. Entonces volvió, vuelve, volverá, quiero decir, y finalmente sí, definitivamente entra en diciembre del 2024 ahí, en acuario. A partir de entonces ya seguirá hacia adelante, sí que irá volviendo adelante y atrás, pero siempre dentro de acuario. O sea que en realidad... Ahora ya está empezando a hacer energía de acuario, a mover la energía de, de acuario, sí. Pero es como si le faltara terminar cosas de Capricornio. Por eso si alguien dice, no, se han terminado las crisis económicas, no, no, ¿vale? Ni de lejos. Uh, ¿Se han terminado las crisis importantes de todas las clases? No. Siguen habiendo y de hecho hasta que no digamos enero del 2025 diciembre del 2024, enero del 2025, no podemos decir, vale, ya ha provocado todos los cambios que tenía que provocar en la historia de Capricornio, que son las instituciones y la economía. ¿vale? Entonces, todos estos años, desde el 2020, eh, perdón, 2008 hasta ahora, tienen o tenían como cometido transformar la economía mundial Fijaos que ahora está habiendo esta famosa guerra de Ucrania, que independientemente que sea una guerra con todo el dolor que representa, etcétera, aparte está afectando la economía del mundo entero, ¿vale? Porque unos por rechazo, otros por no sé qué, etcétera, y por rebotes, la cuestión es que está provocando nuevas crisis económicas. Y está ya Urano, perdón, uh, Plutón ya está en Acuario en este momento, pero sigue, va, vuelve, etcétera. Y quien dice eso, no creo yo que, sea, que pase eso, pero no sería de extrañar tampoco que viniera otro tipo de epidemia. ¿eh? No digo que vaya a pasar, no estoy prediciendo ni mucho menos. Quiero decir que a mí, si pasara, no me extrañaría nada, porque todavía la humanidad no quiere cambiar. Personas independientemente sí, pero la humanidad en general no le da la gana de cambiar. Y entonces, a partir de aquí... Supongo que es como Dios tira la toalla y dice, mira, que se vayan a freír espárragos, vamos a seguir adelante, vamos a cambiar otro tema dentro de la humanidad, que es el signo de acuario. Y entonces, acuario tiene que ver con la relación grupal. A nivel humano normal sería lo que llamamos la amistad, las amistades. pero en el nivel que nos encontramos ya, la humanidad y cualquiera de nosotros, también se refiere al trabajo en grupo, trabajar grupalmente. Por ejemplo, a nivel de negocios, todos sabéis que existe pues, la empresa de alguien que la funda, que pone el dinero, o monta cosas, gana dinero, etcétera. Puede tener trabajadores, pero son trabajadores, no son partícipes de la empresa. Luego están las cooperativas. Hay más cosas, eh, pero para que me entendáis. Una cooperativa es de acuario. Porque una cooperativa son, si está bien hecha, todos son iguales. Todos ponen capital, todos ponen trabajo y el resultado, tanto el bueno como el malo, se reparte entre todos. Entonces las cooperativas serían acuario puesto en el trabajo. ¿vale? A nivel de personas, cuando vas en un grupo de amigos, es acuariano. Cuando vas con tu pareja, ya no a lo que sea, ¿eh? que si vas a ver una película de cine, da igual, pero si vas con tu pareja o incluso con tu familia, es una cosa, pero cuando vas con un grupo de amigos, todos sois iguales, o al menos esta es la, el ideal, ¿vale? Y quien dice eso, la amistad es la manera más normal de entender la energía acuariana, ¿vale? Todos somos iguales, nadie es inferior, nadie es superior, nos amamos, nos queremos, pero sin intervención del sexo, por ejemplo, ni de pasión emocional, simplemente es mucho más mental y compartimos afinidades. Bien, pues a nivel de la humanidad, todo eso es algo que, por un lado, ya se está viendo, ¿eh? porque ya estamos en la era de Acuario, recordad, aunque Plutón entre ahora, vale, pero la era de Acuario ya ha empezado hace un tiempo. Lo que sí, probablemente, al entrar Plutón en Acuario... Será como si le diera el espaldarazo definitivo al aire de Acuario. Será como, venga, va, ya estamos aquí, vamos a transformar lo que haga falta para que realmente cuando Plutón salga de Acuario, dentro de unos cuantos años, a ver cuánto será... Uy, a ver, 23... 28, 29, 30, 31, 31. Bueno, uf, bueno, en el 2043, o sea que hay para rato, eh. los que seamos un poco mayores no sé si lo veremos, <ríe> pero bueno, de entrada hay una transformación durante muchos años de todo lo que tenga que ver con, primero, el ideal de amistad va a cambiar muchísimo por narices, pero sobre todo que el trabajo va a dejar de ser tan eh, elitista, tan de una persona o una empresa o un jefe, ¿Vale? Sino que se va a convertir todo mucho más en trabajo grupal. Y eso también a nivel físico y a nivel espiritual. Eso de los buscadores, el buscador independiente que se pasa la vida buscando su mejoría espiritual, buscar la iniciación, etcétera, todo eso va a ir desapareciendo y se formarán grupos de trabajo espiritual con mayor facilidad de lo que había hasta ahora, por poner ejemplos. ¿vale? Evidentemente, Acuario es la tecnología y la tecnología va a haber una explosión bestial. Ya la, ya la está viendo, lo podéis haber visto hace pocos meses, si habéis oído hablar de la inteligencia artificial, de la IA, que dicen, que está expandiéndose de una manera muy bestia, forma parte de las nuevas tecnologías y eso solo es los inicios porque a medida que Plutón vaya entrando ahí y va haciendo efecto, pues va a provocar muchísimos cambios a todos los niveles, incluso en la exploración del espacio, etcétera. Va a haber mucha historia respecto a eso. ¿vale? Fijaos que ya no hablo tanto de crisis, que sí que habrá alguna. ¿eh? Desde luego, por ejemplo, las crisis de, que ahora hace poco que ha quebrado un banco en estado, hace poco ayer o ayer, no sé, por ahí, hace poco, uh, que tenía que ver precisamente con las nuevas tecnologías, las startups, etcétera No era un banco tradicional, normal, es igual. Todo eso, al igual que las crisis de las llamadas criptomonedas, que han bajado mucho, han perdido mucho dinero, etcétera Ha habido estafas, puntos, sí. Todo eso tiene que ver con el Plutón en Acuario que está provocando esos cambios de tecnología y, en este caso, tecnología adaptada a la economía. ¿vale? Pero no todo será negativo, al contrario. Tiene que ir desapareciendo lo negativo. Y si se quiere usar, por ejemplo, que es lo que ha pasado, las criptomonedas, con el pensamiento de la época de Piscis, que es yo hago dinero para mí, es muy virgo para que nos entendamos esa energía, de manera egoísta y para no tener que trabajar mucho, etcétera. O sea, lo que es la especulación. En Acuario no tiene cabida la especulación. ¿vale? En Capricornio sí, porque quiere uh, hacer dinero. En Capricornio tiene muy, le da mucha importancia al dinero, a lo material. Entonces, eso es lo que ha ido pasando. Se creó una crisis, salió una herramienta para salir de esa crisis o provocar cambios económicos, las criptomonedas, pero que rápidamente fueron colapsadas por parte de los estafadores y por parte de los que querían enriquecerse sin hacer nada, ¿vale? especuladores básicamente, eso tiene que desaparecer, la única manera que se hundan todas las criptomonedas, que pierdan el dinero los que estaban ahí haciendo el burro y que solo quede la herramienta, la criptomoneda para lo que tenga que venir, que vendrá, eso es inevitable, bien, pues todo eso tiene que ver con ese Plutón ahí, ¿vale? en Acuario ahora estamos en la fase de transición parte de Capricornio todavía queda hasta eh, todo este año básicamente vale. luego ya entraremos definitivamente en, en Acuario y ya a partir de ahí, y eso sí lo podremos ver todo, nada, en un par de años se notará muchísimo los cambios en la humanidad vale. no se puede decir exactamente en qué no, porque depende de pff, montones de factores y no importa, porque siempre es para bien, siempre es para bien, aunque sea recibiendo bofetadas. Entonces, por eso, a vosotros os recomiendo, sed flexibles, no seáis rígidos, adaptaros, aprender a fluir con lo que hay. Ahora hay esto, pues venga, esto, me adapto a esto, intento vivirlo de lo más feliz posible con esto, sea lo que sea. Que si hay más trabajo, más, más dinero, menos dinero, menos trabajo, menos... Yo qué sé, ¿vale? Da igual que no hay petróleo y que hay electricidad o que al revés. No importa, adáptate, porque es la única solución. El que no se adapte se irá rompiendo a trocitos. Digo, a nivel personal, la humanidad, como ya sabemos que no se adapta, va a irse, a, va a irse rompiendo. Y se rompiendo, no sé si sabéis, las noticias también forman parte de que cada vez hay más suicidios. Por diferentes razones, pero es igual. Cada vez hay más. Hay más enfermedades mentales y más suicidios. Y tiene que ver con eso. La mente se rompe porque está demasiado rígida. Bien, y por encima, simplemente, a nivel personal, si Plutón, cuando pasa por encima de tu carta, pasa por encima de un planeta, va a provocar transformaciones en ese planeta y esa casa donde se encuentra. Por poner un ejemplo, en el mío pues, está justo ahora, Plutón está encima de mi Venus. Venus es la capacidad de escoger lo que me conviene, sea una pareja, la parte erótica, no pero también sea cualquier cosa. Venus yo de nacimiento lo tenía en una, con una línea roja, por lo tanto no sabía escoger bien, en todos los sentidos. Vamos, me he equivocado montones de veces en mi vida. Ya he ido aprendiendo, pero ahora Plutón me provoca esa transformación, ¿vale? Pero se manifiesta en la casa 3. La casa 3 es la comunicación, el aprendizaje y la comunicación. Entonces, me está advirtiendo de que ahora ya, está notándose, tengo que flexibilizarme y transformar mi aprendizaje, lo que aprendo y lo que comunico. No sé si lo habéis notado, bueno, alguno de vosotros, pero ya han habido una serie de cambios en lo que hago, lo que digo, lo que explico, lo que enseño. Han habido una serie de cambios y ya tengo planeados unos cuantos más que van a ir viniendo. Tiene que ver con eso. Si aquí tuviera otro planeta, pues me afectaría a uh, ese planeta. Si es el Sol, pues a, a, a mí yo. Mi yo se transformaría. Si fuera la Luna, pues mis emociones. Y así cada planeta pues transforma se transforma por ese Plutón. Y esas transformaciones son de larga duración, porque encima, como Plutón va y viene, como os he dicho, se vuelve para atrás y vuelve para adelante, puede estar entre uno y tres años, hasta tres años puede estar pasando por ahí, haciendo ese efecto. Entonces, claro, cuando ha terminado, te ha dejado más plano, más liso, que si fueras una, bueno, una hoja de papel, <ríe> te deja totalmente plano. Pero eso sí que ya no se puede decir a ojo. ¿Cómo te va a afectar Plutón a ti? Oh, es que no sé qué. No, no, no, no. A ver, tu carta. Sin ver tu carta no se puede saber. A todos los que os voy interpretando la carta anual, cuando es puesto cumpleaños, ¿recordáis? pues es el primer planeta que miro. Para hablar de a ver si a lo mejor a ti te deja tranquilo, porque podría ser que estuviera pasando por un área donde no tienes ningún planeta. Entonces, bueno, te va a afectar como a todos en general. O sea, si la sociedad cambia, tú también tienes que adaptarte, ¿vale? Pero no necesariamente con nada malo. En cambio, si pasa por encima de un planeta y te está haciendo algún efecto importante, ahí sí eh, tienes que aprender a usarlo porque si no hay problemas, ¿vale? Bueno, me he alargado bastante, pero quería que quedara claro sobre de qué, qué significa eso del Plutón. Pero no escuchéis astrólogos haciendo predicciones de ninguna clase, porque no funcionan bien. ¿vale? No, no hay nadie que sepa la voluntad de Dios, por mucho que digan. ¿vale? Ni con cartas astrales, ni con cábala, ni con numerología, ni con nada. ¿vale? Eso depende de la voluntad divina, pero también de cómo reacciona el ser humano. Y eso cada uno reacciona diferente, o sea que no es posible predecirlo. Bien, siguiente cosa. Uh, sí, como queda, como he hablado bastante, prefiero no hablar más de, de este tema Y en todo caso, si hay alguna pregunta, la dejamos para más adelante A ver, la siguiente cosa que quería hablar es sobre los egregoras Esto no tengo ninguna, ningún gráfico A ver, uh, intentaré resumirlo Sé que te lo he comentado alguna vez, pero para que se entienda un poco más Egregor, o egregora, o egregores, eh, es el nombre que se le da a una creación humana, no física. O sea, si yo creo un hijo, <ríe> eso no es una egregora, ¿vale? Si yo hago una madera hay una, una silla, pues no es una egregora. Es algo emocional-mental. Una de las cosas claras de, del esoterismo es que te explica cómo funcionan los diferentes planos. Una de las primeras cosas que te explican es que el mundo astral, mundo emocional o mundo astral, es el mundo donde tus deseos se hacen realidad. Seguro, siempre, inevitablemente, cuando tú deseas algo, inmediatamente, en el mundo astral está ya creado, ya está ahí. De ahí que cuando soñamos, que en realidad soñar es hacer un viaje astral, es pasar tu conciencia al mundo astral, pues en ese momento tú puedes tener sueños y dices que son los sientes y los vives como reales totalmente, porque tú estás en ese plano, en el mundo astral, y allí lo vives porque la materia de la que has hecho tú y la materia del sueño es lo mismo. Por lo tanto, es totalmente real. Si yo sueño, ¿Estoy haciendo el amor con alguien que me gusta? Pues lo estoy haciendo, no con la persona real, sino con esa creación mía de materia astral. ¿vale? No es una creación consciente, simplemente el hecho de desear algo se crea en el mundo astral. La materia astral es muy moldeable, totalmente, ¿vale? y en cuestión de décimas de segundo y te lo tienes ya creado. Y sea sencillo, complejo, complicado, bonito, feo, da igual, lo que tú deseas, lo que tú imaginas, que es equivalente, vale, imaginar o desear van juntas, pues cuando tú imaginas algo, lo estás creando en el mundo astral. Y es real, no es algo, oh, es que es una imaginación, no, no, no, sí es una imaginación, claro, pero es real en el mundo astral, no en el físico. Hay gente que lo confunde. Hay personas que tienen un fallo neuronal, para que nos entendamos, ¿vale? un problema mental, y confunden el mundo astral con el mundo físico. Entonces tienen visiones y eh, cualquier historia de psicopatía, de eh, esquizofrenia, etc., donde hay visiones, confusión de la realidad... Viene de ahí que se ha abierto la visión astral y esa persona está superponiendo la visión astral a la física. Entonces eh, pueden decir que están viendo monstruos o cosas así y todo el mundo se ríe porque no están ahí. Y los medican y hay que medicarlos, sí, porque si no se pueden hacer daño. Pero están viendo algo real, algo que existe en otra dimensión, en otro plano, en el mundo astral. Vale. Ahora bien... Eso sería una creación típica, momentánea, de una imaginación, de un sueño, una imaginación, un deseo, ¿vale? Pero tiene una cantidad de energía, se crea eso, imagínate que yo creo la imagen de mi pareja perfecta. Vamos a ponerlo así, es más fácil de entenderlo, ¿no? Claro, como tengo ganas de tener una pareja perfecta, me la puedo imaginar y mmm, probablemente no... No me voy a quedar un día imaginándola y ya está, sino que un día la voy a imaginar, luego otra, y le voy a ir dándole vueltas, voy a incluso quizás hasta soñar con ella. Cuantas más veces pienso en esa pareja a la que le estoy dando forma imaginaria yo, pues le voy añadiendo energía. Recordad, la energía sigue al pensamiento. Si yo pienso en algo, le estoy enviando energía a ese algo. Entonces es como si. Yo creara primero de todo un robot o una estatua, <risa> yo prefiero la palabra robot porque se puede mover, es un, un robot y lo voy cargando de energía, voy cargando sus baterías y finalmente ese robot funciona independientemente de mí ya, existe en el mundo astral y seguirá en el mundo astral que conste, pero ya no necesita que yo piense en él para que haga cosas, sino que se mueve independientemente durante un cierto tiempo. Tiene la batería cargada, tarde o temprano se descargará, pero es una, una entidad independiente que corre por ahí. Independiente es una manera de decir, depende de mí, sigue dependiendo de mí, pero y, y está ahí en el mundo astral, es real en el mundo astral. Incluso otras personas que estuvieran en contacto conmigo o hubiera algún tipo de el, enlace... Pues podrían verla, vivirla, verla, interactuar con ella. Es realmente como un robot que se mueve y hace solo lo que yo he imaginado, le he ordenado, entre comillas, que haga. O sea, no puede, si yo me he imaginado una pareja perfecta, no será el profesor de tus hijos. No puede actuar de profesor. ¿Por qué? No lo he imaginado así. He imaginado que es una pareja perfecta para mí. Y ya está, esto es lo que puede hacer. Bien, a esto, estas creaciones humanas, se les llaman egrégoras. Y las egrégoras pueden ser personales, la mayoría son así, pero también pueden ser colectivas. Entonces, de las colectivas sí que alguna vez había hablado, cuando dije, más de una vez, la Virgen María independientemente de quién sea haya sido, pueda estar siendo la, el ser ese independientemente y totalmente aparte, existe egrégora creado por la imaginación de la humanidad no una, hay un montón de vírgenes, la Virgen María hay la, la muraneta, la negra la, la, la rubia, la, la, la china deben haber de todas las razas y vestidos que vamos, que ni Cristian Dior, ¿no? la Virgen María es un egrégora y es fácil conectar con ella, ¿vale? Y tiene la energía de millones de personas que han imaginado y pensado, creído y enviado energía. Sin saberlo, porque el hecho de adorar algo, ¿vale? Rezarle, etcétera, todo eso es darle energía. ¿Y quién dice eso? Pues dice Jesús. Evidentemente, existe el Jesús egrégor. Claro que sí, que no es el Jesús real, ni de lejos, no tiene nada que ver. Jesús estará en lo suyo, pero en todo caso, pero el egrégora Jesús está. Ah, que conste, también está el egrégora del diablo, el Satanás. De hecho, el Satanás, el Belcebú, el no sé cuántos hay, el Azazel, hay montones, ¿no? Los, los ángeles, los demonios y todo eso que la gente ha imaginado existen como egrégoras colectivos. Y para conectar con ellos lo único que se necesita es tener fe. Creo en eso. Le rezas y ya estás conectado. ¿Y qué captas? La energía que el hombre ha puesto ahí. Los seres humanos han puesto ahí. Por lo tanto, cuando captas, conectas con el egregor de la Madre de, de la Virgen María, pues evidentemente tienes una, eh, una conexión con el amor espiritual profundo, el amor de madre, la... Incluso la sanación, etcétera. Oh, es que yo me curé, me conecté con María y me curó. Bueno, sí, pero no era la María real, sino ese egrégora que tiene energía de curación, porque la humanidad le ha puesto ahí esa cantidad de energía. ¿Y quien dice eso? Cualquier egrégora existe. Supongo que en este momento deben haber egrégoras de Godzilla también. Y quién dice eso de Star Wars, no sé. <risa> Hay montones de egregoras creados por los seres humanos. Esto es en general los colectivos. Lo que inducen a error y crean precisamente muchas confusiones. Vale. Los personales. Yo sé que a una alumna le comenté de que a veces tus egregoras, las que has creado tú, que tienen que ver con tu personalidad, atraen a personas físicas vale, que tienen una característica parecida a tu vida. De manera que recordáis que nosotros atraemos hacia nosotros según cómo somos. Si yo tengo mucha mala leche, quieras o no, voy a atraer a mi alrededor a personas con mala leche, seguro. Si yo encima tengo una egrégora de cabreo, de mala leche, de enfado, de no sé qué, no sé cuántos, esto es como un imán que va a encontrar personas que van a reflejar exactamente eso y se van a comportar así conmigo. Entonces, no digo que esa persona sea un egregor, ni de lejos, es una persona, ¿vale? Ni tampoco que esté poseída, ¿eh? No, no, no me refiero a eso. Simplemente me refiero que los atraigo, porque yo soy de esa manera y tengo unas creaciones mías que hacen de imán. Si te encuentras con alguien o más de una persona a lo largo de tu vida que te está haciendo algo negativo jorobándote, eso es porque tienes que cambiar esa parte de ti, ¿vale? Y simplemente es eso, los egregoras personales tienen que ver con eso. En el camino espiritual vamos descubriendo, sin darnos cuenta, egregoras nuestros, los podemos llamar defectos, ¿vale? Y los vamos deshaciendo, absorbiendo el karma que hemos creado con ellos, vamos deshaciéndonos y cuando se llega a la tercera iniciación, te has quedado libre de grégoras. Forma parte de, del camino evolutivo. Uf. Vale. Luego os dejaré paso para preguntar un poco, pero quiero terminar el, te el tercer tema. Eh, este sí tengo para compartir. A ver dónde está. Aquí. Vale. El recuadro negro de los bigotes. Ahora desaparece. Ajá, aquí. Bueno esto que veis ahora lo ampliaré es el esquema de los siete planos que hay en el sistema solar, ¿vale? Los siete planos: el plano físico, emocional, astral, mental, etcétera. Lo voy a ampliar un poco si me quito esto de aquí en medio porque no lo veo aquí. Amplía. Bien. Uy, aquí. La parte de abajo son, ah, cada, perdón, cada plano tiene siete subplanos. ¿Vale? En el plano físico, lo que llamamos nosotros el físico denso, pero es el físico, el plano físico está formado de siete planos. El primer plano es el que llamamos sólido, cuando tocas algo físico, lo tocas, es algo sólido. Puedes tocar un líquido, este es el segundo nivel de vibración. El tercer nivel de vibración más elevado ya es el gaseoso. Y luego hay lo que en esoterismo le llaman cuatro éteres. éteres. Cuatro niveles más, cada vez de vibración más alta. El primero es el que la ciencia ya ha descubierto, solo que no le llaman éter, lo llaman plasma. Habéis oído hablar del de plasma, es el cuarto estado de la materia, le dicen en la ciencia. Pues quedan tres más, ¿vale? El segundo, tercero y cuarto éter. Bien, siete subplanos del plano físico. Siguiente, y esto es nuestro cuerpo, ¿vale? Nuestro cuerpo tiene sólidos, Uh, líquidos y gaseosos, ¿verdad? Dentro de nosotros tenemos el oxígeno disuelto en la sangre, es un gas, el líquido, la sangre misma, y las partículas, las bacterias y nuestras células sería lo sólido. vale Y además tenemos el cuerpo etérico, que es la energía, estos éteres, la energía que anima al cuerpo físico. Sí. El siguiente nivel, vibración todavía más alta, entramos en el mundo astral o mundo emocional, que también tiene siete subplanos. Los tres primeros se llaman astral inferior, ¿vale? que es donde están las energías emocionales que nosotros llamamos de baja vibración, las negativas o destructivas. Cuando somos, estamos tristes, hay depresión, tenemos enfado, cólera, rabia, odio, todas esas emociones, son emociones negativas, están con una densidad muy baja, vibrando en esa parte del astral inferior. Y luego los tres últimos, queda uno en medio, que es el neutro, eh, los tres últimos se llaman astral superior, ¿sí? que tiene que ver con las emociones positivas, las elevadas, el amor, la alegría, la esperanza, etcétera, todo lo que son energías positivas. Bien, aumento un poco más... Y por último está el plano mental. Nosotros, lo que llamamos personalidad, lo he puesto con esta llave verde, eh, tenemos, so, lo formamos parte, nuestra personalidad se forma de el cuerpo físico con los siete subplanos, el cuerpo emocional o astral con los siete subplanos y los cuatro primeros planos del cuerpo, del mundo mental o del, del cuerpo mental, ¿vale? Los cuatro primeros. Hay siete subplanos en el mundo mental. Los tres primeros forman parte de la personalidad y el último forma parte del alma. ¿Vale? Uh, tenemos el mental inferior, mental concreto, que es donde están los pensamientos que llamaríamos científicos, pero los pensamientos concretos prácticos. Cuando tú piensas qué voy a hacer para comer, qué puedo hacer para ganar dinero, uh, uy, tengo que estudiar para este examen. Todo lo que es usar la mente normalmente en la vida diaria es mental concreto y forma parte de tu personalidad. ¿vale? Hasta ahí llegamos. Luego, arriba en el plano mental superior, también le llamamos plano mental abstracto, hay Dos cosas. La primera, el ego o cuerpo causal al que llamamos yo superior. Tu verdadero yo, el yo superior, se encuentra en el plano mental abstracto. ¿Mm? Y la parte más baja del alma, más inferior a nivel de vibración, está en el último plano del mental. No sé si se puede ver aquí, ampliando un poco más. Espera. aquí que entre el plano concreto que forma parte de la personalidad y el plano del alma veis que hay un vacío un espacio que no está conectado no es que se termina la personalidad y empieza el alma sino que hay un vacío ese vacío es la, lo que nos provoca la dificultad de conectar con el alma cuando decimos que tenemos que esforzarnos en conectar con el alma es porque tenemos que desarrollar una conexión. No está, todo el mundo dice, todos tenemos un alma. Sí, todos tenemos un alma, pero nuestra personalidad no se conecta con el alma porque no puede. No hay un camino, no hay una ventana abierta para que entre el alma. Tenemos nosotros que crear un puente entre nuestra mente científica concreta, práctica y la mente abstracta. Tenemos que crearlo. El ser humano por sí mismo no lo tiene. Y en las vidas que vamos pasando aprendemos a desarrollar el pensamiento abstracto. Y el pensamiento abstracto tiene que ver con quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, a dónde voy, la filosofía, la espiritualidad que son cosas que no te dan de comer, que no te ayudan a sobrevivir, que simplemente se manejan con la mente más elevada y no concreta. La mayoría de la gente en el camino común no lo, no lo hace esto, no, lo, no piensa en eso. Oh, yo, cuando puedes preguntar a alguien de la calle, ¿tú qué, quién crees que eres? ¿Sabes lo que es el alma o, o, o crees en no sé qué? Y lo más probable es que te diga que no tiene ni idea y en todo caso si es religioso te dirá que cree, pero creer es un acto de fe en el cual no entiendes de qué va, simplemente lo aceptas, acepto que debe existir el alma porque lo ha dicho la Biblia, punto, pero eso en realidad es como no, no saber nada, es usar la mente concreta y decir vale pues no voy a pensar más, no me voy a cansar, lo acepto y se acabó, pero eso no es mm, funcional. Tenemos que desarrollar este puente. A este puente se le llama Antakarana. Este Antakarana es el nombre hindú, que traducido creo que significa algo así como puente del arco iris, que queda más bonito, pero también más largo. <risa> Entonces, bueno, da igual eso, el nombre que le demos. Es la conexión. Yo nunca he usado este nombre para no liar a la gente. Y lo que digo es la conexión con el alma. Tenemos que abrir la ventana, hacer la conexión con el alma, recibir la luz y para eso tenemos que aceptarla. Ese es el primer paso. Y recordáis que os he dicho también, tenemos que aceptar la intuición. La intuición es el lenguaje del mental abstracto. Porque no pueden haber palabras. Las palabras son del, del pensamiento concreto del mental inferior. Ahí tú puedes deducir, pensar, darle vueltas con palabras. En lo que es la parte abstracta son ideas, no palabras. No hay palabras para explicarlo. Por eso son flashes, la flash intuitivo. Por lo tanto, se tiene que potenciar y escuchar tu intuición. Es una de las maneras de desarrollar, de ir creando dentro de ti este puente que une las dos partes y también pues el estudio de cosas profundas la, una de las cosas que yo sé que a mí me ayudó y que puede ayudar si te gusta es el estudio, no, el estudio no, la observación de la astronomía porque es algo que no, re, no requiere palabras el estudio, o sea, ser astrónomo, sí, es científico ¿Vale? Es otra historia. Pero la observación y el quedarse embelesado con los paisajes cósmicos, con un cielo estrellado, esa sensación de magnitud, etcétera, Todo eso ya es desarrollar eso. La otra cosa es estudiar espiritualidad. Estudiar espiritualidad profunda. ¿Vale? Lo que yo le llamo la sabiduría esotérica, la sabiduría perenne, etc. Hay muchas maneras. vale Todo lo que tenga que ver con filosofía y espiritualidad te va trabajando, ah, la filosofía también ¿eh? de los filósofos, te va trabajando el mundo abstracto y va creando poco a poco como si pusieras ladrillos en ese puente hasta que se hace un primer contacto, un primer hilo. A partir de ahí... Tú ya has entrado en la primera iniciación, ya empiezas a poder recibir flashes del alma. En la segunda ya puedes recibir bastante información del alma y dejarte de llevar por ella. Y en la tercera ya hay una conexión total de personalidad y alma. Y a partir de que el puente está hecho del todo, es como una autopista en la cual la voluntad del alma aparece en ti y tú la sigues, sin darte cuenta, casi. Entonces ya es bueno, un nivel bastante elevado, de nivel de tercera iniciación para arriba. ¿vale? Pero esto es lo que explica esa desconexión que tenemos cuando alguien me pregunta es que ¿Cómo es posible que si yo he vivido tantas vidas, no me acuerdo de nada? Cuando vuelvo aquí a la Tierra, no me acuerdo. Siempre se dice, sí, sí, sí, sí que se, se te borra todo. Pero en realidad no es que se borre, es que se corta la conexión con quien sí tiene el recuerdo de todo lo que has vivido, que es el alma. No tenemos contacto entre el alma y la personalidad real. Cuando nosotros llegamos a hacer ese contacto, podemos, en la tercera iniciación, podemos recordar todas las vidas que queramos, con todos los detalles que queramos. ¿Por qué? Pues porque tenemos la conexión con el alma, solo hay que concentrarse en quiero saber pasó en tal vida por lo que sea por una razón válida, lógicamente, no por, no por ver películas y e inmediatamente tienes acceso ahí, porque está en el alma, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama el antacarana uh, Bueno, no sin complicarse mucho, la conexión con el alma ya está, ¿vale? ¿Es importante? Sí, porque la personalidad puede deducir cosas que sean prácticas, concretas, etcétera, pero no puede ir más allá. Con la intuición puedes tener una idea de lo que espera tu alma que hagas y cuando lo haces, como el alma ve desde mucho más arriba y por lo tanto más ampliamente, tu vida funciona mucho mejor. Eso que decimos tienes que fluir con el alma porque entonces no hay problemas en tu vida, viene de ahí. La personalidad no puede hacerlo. Entonces, mientras somos solo personalidad, estamos en el mundo del karma, estamos en el mundo del sufrimiento, como decía el budismo, y mmm, siempre habrá problemas y dolor. A la que entramos en el contacto con el alma, los problemas van desapareciendo, siguen habiendo desafíos, pero ya no son problemas, y uh, hay una paz interior que se va instalando en, dentro de ti, o sea, que tiene... Montones de ventajas en hacer esa conexión. Bueno, ya no quiero alargarme más. Uh, esta es la explicación genérica. Si ahora tenéis alguno de vosotros preguntas sobre Plutón, sobre Egrégoras o sobre la Antacarana, aprovechadlo. Venga, nos toca a vosotros. Entonces, ¿por qué utilizamos los Antacaranas cuando hacemos el Reiki? Vuelve a decir porque ha habido un momento que no se te ha oído. Vuelve a hablar, por favor. ¿Por qué utilizamos los antacaranas cuando hacemos Reiki? No. Es que cuando haces el antacarana te regalan el el dibujito del antacarana para poner debajo de no no no no, no se llama antacarana tiene otro nombre no me acuerdo cuál es porque yo no he hecho reiki en el sentido de hacer ninguna iniciación reiki pero que yo sepa no se llama antacarana tiene otro le llaman así le llaman así se llaman así pues entonces es de... porque se lo ha inventado el señor que lo inventó punto vale sí. Sí. antacarana no es es un nombre de eso el reiki precisamente usa ah, voy a unir lo que he explicado hoy Uh, el Reiki uh, funciona porque se ha creado una egregora muy potente de energía curativa a través de los maestros que han ido transmitiéndolo los millones de personas que están creyendo en ello trabajando en ello, enviando energía en ello y se usan los símbolos como, como le llamaríamos um, catalizadores que el hecho de usar un símbolo Conectas con la energía que te han explicado que tiene ese símbolo. Y es real, es una energía que está en otro plano, pero que tú lo conectas con la persona a la que quieres tratar. Entonces, el efecto que hace es gracias a un egrégora, o un enorme egrégora. Todas las religiones tienen varios egrégoras, todas las filosofías profundas también, y el Reiki es uno de ellos, que tiene un, un egrégora muy potente, sí. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No se os ocurra. Bueno, yo no es una pregunta. Pero eh, cuando dijiste lo de Antakarana eh, sí. busqué a ver qué era para tener un poco de información. No entendí nada, ¿eh? Pero sí que es un dibujito. O sea, te, te, te, te enseñaba, o sea, en todos había un dibujito que era... Era como unas cruces así, que, pero que no se explica. Sí, no sí, lo sí, que lo Y decían que eso era el antacarana, que era que, que con... Eh, pero la explicación, claro. la explicación que te daban supongo que es la del Reiki, ¿no? No la... No, no, la... No, no, no, no, no. Ah, no. Vale. No, no, no. La verdad es que tampoco me fijé bueno, mucho, porque no, pensaba, no. pensé que, que tener un dibujito que me serviría para, para algo, me costaba de entender. Bueno, supongo que el que ha hecho... estas. recordad que Internet tiene la ventaja de que hay información sobre todo, oh, pero sí. a la vez hay todo tipo de mezclas que personas han puesto sin necesidad de ser verdaderas o válidas. Cuidado, o sea, todo el mundo puede inventarse cualquier cosa. Entonces, para mí, ey, que conste, que eso es mi opinión, ¿eh? que uh -huh. esa persona que ha puesto estas informaciones ha mezclado el antacarana del Ricky, que yo no sabía que existía, pero me dicen que sí, me, ya me lo creo, ¿vale? Pero uh, con el antacarana esotérico. El antacarana es el puente del arco iris, no tiene ningún símbolo, en sí. todo caso se pondría un puente, ¿vale? Pero el antacarana esotérico. Ahora, el antacarana Reiki es un símbolo que debe servir para algo, ¿vale? Y tendrá un dibujito, etcétera. Pero eso ya es. Y se utiliza bien? para unir, sí. Es para un, un puente. Unir. ¿Vale? Se utiliza Entonces, el puente de unión. Entonces se ha usado el, la explicación del antacarana esotérico, mezclándolo con el Reiki, para ayudar a hacer algo en este caso, unir, ¿vale? Sí, sí, sí, sí, Está, es perfectamente válido, ¿eh? ¿eh? Probablemente sea correcto del todo, solo que para mí, como yo no conozco, insisto, el Reiki bien, solo tengo unas ligeras nociones, pues no puedo eh, decir, eh, si, no sabía ni que existía en, en Reiki, Antakarana. ¿vale? Y de hecho, muchas de nosotras en las camillas, cuando hacemos masajes, yo la primera tengo tengo una antacarana en cada camilla. Vale. Para los masajes, porque también la, la utilizamos, o sea, es... Por eso cuando has empezado a hablar, digo, ese no es el antacarana que conozco yo. Claro, claro. Por eso, no, yo hablaba de esta otra definición más antigua, porque esta viene de hace milenios, antes de que existiera el Reiki, y uh, es eso, una parte de nosotros. Lo que pasa es que probablemente es el Reiki lo ha usado. Pues para, bueno, para lo que representa la antacarana, pero ya para otras cosas diferentes, en este caso, la unión de lo que sea, no entre vosotros, etcétera. vale sí, sí, que me imagino que es lo que decía Rosa, que me imagino que es el mismo. Lo que pasa que es que aquí en casa no tengo ninguna antacarana. Normalmente no, no. suelo tener, pero y ahora voy no a dibujar digo. lo que yo vi. Sí. Ya bueno, lo, pero. Da igual, ya lo buscaré, ¿eh? porque hay un es, es que una cosa el, así. El dibujito, ¿no? Más que nada para curiosidad. Es que bueno. no me va a salir bien ahora. Bueno, pero hablando bueno, pero, de las sí. agrégoras que has dicho de, de, de, del Reiki, yo ya te expliqué el caso de, de, de lo que vi. Ese, sí, sí. sí. yo vi muy claro que era una cosa física que salía. Pero eh, yo había hecho, había hecho Reiki. Mm. Dejé de hacerlo. Porque tuve dos experiencias pues, terribles. Y yo no sé que no fueron creación mía. Y que no fue una creación porque pasó. Sí, uh, un pasó. Momento. Claro. No, no, no. Escucha, déjame decirte una cosa para, para, a, a, para lograr aclararte un poco. Los egrégoras no son físicos, ¿vale? No pueden interactuar con el mundo físico, pero sí pueden ser vistos como si fueran físicos. Me refiero a que probablemente lo que tuviste, que me comentaste, era sí. algún tipo de estas historias, ¿vale? <risa> Qu ¿Quién sabe? podía ser cualquier cosa, pero a lo mejor era una egregora, ¿por qué no? Pero uh, que tuviste la sensación de que salía físicamente, de que lo veías y todo y así. Sí, sí, sí, porque cuando tú estás en el mismo nivel vibratorio que ese egregora, lo puedes ver. Y entonces eh, y más siendo una creación tuya, ¿no? Por lo tanto, se ven, pero no lo vería otra gente, solo lo verías tú. Ya, ¿vale? ya, no, ya. no sí, si sí, la persona, yo se lo dije, era, es que era real. Y me dijo, no, no ha salido nada. Y yo no, le dije, sí, sí, sí, mira, mira, se va. Y aparte es que lo había visto ya varias veces. Y le dije, ¿Ves? se va, se va. Pero la otra persona no lo veía, exacto, porque no, estaba en el mundo. Entonces, astral, y tú estabas. El mundo es lo mismo que las apariciones Marianas y todas esas apariciones que ha, que ha habido y que se han documentado. Es una egrégora que se ha visto, pero por la propia fe de la, de la gente que hay ahí, todos se unen y lo ven. No todos, hay alguien siempre que no ve nada, pero la mayoría de la gente lo ve por la, la fuerza de la fe y todo eso. Son egregoras que están en el mundo astral, no son físicos, no podrían ser tocados, pero sí pueden ser vistos y evidentemente la apariencia es de algo real cuando lo ves. Entonces, uh, sí, forma parte de ese tipo de fenómenos paranormales que les llaman, sí. que tienen una, una explicación relativamente sencilla pero que es mejor no meterse mucho con ellos, porque cuanto más piensas en el mundo astral, más complicada se te vuelve la vida. Mejor dejar el mundo astral y si hay una egrégora, vale, muy bien, quédate en tu sitio y yo me voy al mío. O sea, que no mejor no, no investigar demasiado en este tema, ¿vale? No, yo por suerte he dejado de verlos, ¿eh? he dejado de ver egrégoras y lo que me contaste tú de que una persona refleja lo que... Sí. Y los he dejado de ver, ¿eh? porque un día dije, eh, se ha acabado ya, todos estos individuos no los quiero en mi vida. Hay, hay que tomar una decisión consciente. No quiero verlo fuera, lo cierro. Porque como no lo hagas, como la sensación automática viene, si te dejas llevar por la emoción, rápidamente vuelve a aparecer ese u otro, etcétera Y hay personas que ni se lo plantean, que pueden decidir si lo ven o no lo ven. Y es real, se puede decidir, pero se tiene que decidir con la mente y con la voluntad, no con las emociones. Las emociones los atraen, precisamente. Bueno... Sí, sí. Quisiera hacer una pregunta, antes de que se cierre todo esto, sobre Plutón, Dime. de que tú hablabas, de sí. que eh, se han roto muchas cosas con esto, de que la, que la humanidad no quiere avanzar, sí. siempre quiere quedarse a lo que tenía. Yo, después del tema de, del COVID, que parece que rompió muchas cosas, lo cierto y verdad es que después he observado... Que prácticamente se ha vuelto muchísimos casos a como estaba antes. No sí. he visto que haya roto tanto ni no haya cambiado tanto. Lo que sí que he visto desgraciadamente ha sido que se han aprovechado las mm. a nivel político, a nivel social, romper con aquello que ha interesado, pero que ha interesado egoístamente. Claro. Lo que no, sigue igual. O sea sí. que yo me he quedado así como un poco desinflada, vaya. Bueno, Hombre, tampoco seas tan negativa, ¿eh? pobres. No, no se trata Porque... de ser negativa, es, es observar, observar sí. lo que, lo que no, ves no. alrededor. Sí, que está cambiando. Lo que pasa es que la humanidad cambia muy lentamente. Ya, ya, no... tan lentamente que vamos a, a paso de tortuga. Sí, eso sí, pero es que estamos hablando de que tienen que cambiar 8 mil millones de personas. Sí, es sí, que. Ya, ¡Oh! ya. No, no es cambiar a uno, dos, o diez, o mil. Es que estamos hablando de muchos millones de personas. Sí, mil, no, ya, ya, ya, ya, por Entonces, cierto, que bueno... Mmm... Sí ha habido cambios, ¿vale? Pero están como socavando la base de la sociedad, que es lo que ha ido pasando durante estos años. Estos años. Sí, sí. Y tarde o temprano se abrirá un socavón y verás tú, será mm -hmm. un socabrón más bien. Porque, sí. quieras o no, ha habido muchos... Y sí, es cierto que... Hay gente que se ha aprovechado no solamente a nivel político todos sabemos la millonada la morterada que se han sacado las mafias médicas por ejemplo bueno las farmacéuticas básicamente con toda la historia de las vacunas etcétera uh, que fueran válidas o no ya no me meto en eso pero que vamos ha uh -huh. sido como una manera de aprovecharse del todo sí igual que ahora los bancos están aprovechando de la guerra de Ucrania para exacto. ellos hacer el su agosto exacto, exacto. entonces sí, sí. por desgracia estos son todavía los que mandan, los que forman, vienen de la época de piscis, mentalidad piscis, no mentalidad acuariana todavía. Yeah, yeah. Y ahora tienen que ir muriendo los los viejos, digamos, que no pueden cambiar para ir siendo sustituidos por los jóvenes que, aunque sean ambiciosos, ya tienen el germen de acuario. Y por eso es algo muy lento. Pero bueno. Sí, porque el otro día, por ejemplo, eh, oí de que entra, entramos en la era de acuario en mil. 936, justamente cuando hubo la Guerra Civil Española. Llevamos 87 años. Claro, si esto lo comparamos con los 2000 y algo que, que dura la era, es nada, pecata minuta. Sí. <risa> Exacto. A ver, la, la fecha exacta no se sabe ¿eh? de cuándo se empezó. Es imposible saberla. Quien te dice que es en tal fecha ya. te está engañando sin querer. Pero bueno, sí que fue en la primera mitad del siglo XX... O, uh -huh. o principios de la segunda mitad, más o menos por ahí. Como mínimo, 70 años ya los llevamos de era de Acuario. Uh -huh. Ahora bien, sobre 2100 años, exacto, yeah. 70 no son nada. Pues ahora se están notando cosas, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, el hecho de llegar a la Luna, de todo lo que ha venido a partir del 1960, 70, ha ido, la ciencia ha ido avanzando, etcétera, se nota. ¿vale? Pero la parte social es la que más cuesta de cambiar. Entonces, bueno, con un poco de suerte nosotros seremos capaces de ir cambiando nosotros y eso irá dejando el pozo en la humanidad para que vaya avanzando. Es lo único que podemos hacer. Bien. Perdona, ah. otra pregunta sobre Plutón. Dime. Plutón, cuando, cuando en tránsito está sobre un planeta, lo, ¿Sí? lo veo, pero Plutón se puede poner sobre el nodo también. Sí, claro. ¿Se miraría como un planeta? o uh, No, bueno, uh, el nodo nunca es un planeta. El nodo es un no. rótulo. El rótulo que mm. dice, tienes que aprender eso, nada más. Mm. Por lo tanto, cuando Plutón pasa por ahí, es como si te ponen, te hacen tragar el rótulo. Por narices tú haces sí, vale. eso. Sí, vale. vale. Es una transformación Tenía. importantísima. Pero no por efecto de planeta, sino porque tienes que hacer eso y lo vas a hacer. Sí o sí. <risa> ¿Vale? Vale. Bien. Pues, si os parece, lo dejamos aquí. Gracias por haber estado. Voy a subir la, la grabación en cuanto pueda, pero no la subí, no la veréis hasta el miércoles, porque como ya el lunes o sea, cuelgo un vídeo y el viernes también, el miércoles en medio, aprovecho para subir el vídeo. O sea, estará disponible para todos a partir del miércoles. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Nos vemos Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. pronto. Gracias. Hasta luego. Chao.